No puede ser. ¡Ay no, no, no, no! ¿Cómo es esto? ¡Ay, ay, ay! ay ¡Uy! ¡Ay, yo nunca digo mentiras! ¡No, no, no, no, no, no, no, no! Ay! Ay! Ay! I know! Ay no no mijo. Ay. Ay no no no no. Ay no. Ay. No no no no no no no no. No puede ser. ¡Ay! ¡Ay!